La sangre es vida, las infinitas grietas de esa máscara de piedra absorberán la sangre de esa hermosa mujer, la máscara cobrará su vida gracias a su esencia vital. No ha muerto. Y eso que las garras de hueso que salen de la máscara se están clavando en su cabeza. No puede ser posible. Es absolutamente increíble. Increíble cómo. Por fin he la vida eterna. Oh. ¿Estas forman parte de mi fuerza actual? Sí, cero. Yo puedo sentir como ha absorbido esta máscara. No ha dado el poder de un auténtico líder. En la Meseta Central de México existió desde el siglo XII hasta el XVI una tribu poderosa y desafiante, una cultura conocida por una terrible ceremonia que incluía sacrificios e ingesta de carne humana, se la conoce como la civilización azteca, el pueblo del sol, entre ellos había un clan que pretendía dominar el mundo con el poder de una máscara de piedra, una máscara milagrosa que les otorgaba la vida eterna y el poder de un Líder Supremo. Pero ese clan desapareció repentinamente de la historia, dejando atrás de sí únicamente ruinas. ¿Por qué? ¿A dónde fueron? ¿Qué secreto esconde la máscara? Esta historia relata las aventuras y el destino de dos jóvenes en torno a esta misteriosa máscara hallada en México. Thank mm -hmm. you.